Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El día de hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido de enero a mayo en el sector pecuario. Vemos que la producción del sector bovino se ha incrementado en más del 2%, en virtud de que hemos pasado de 846 mil a 864 mil toneladas. Está creciendo la producción, pero también está creciendo las exportaciones en una forma importante en un 24%, al pasar de 122 mil a 151 mil toneladas en el tema de exportaciones con el incremento de los precios de los cortes finos vemos una caída en las importaciones del 12% y en el caso del consumo aparente por el tema de la inflación la carestía vemos que el consumo ha caído en la carne de res en 2.6% en el tema de precios Vemos que el precio del ganado se ha incrementado el 11.4%, el precio en canal en alrededor del 21% y lo que es el precio de exportación más del 9%. Lo que vemos en cuanto al índice de seguridad alimentaria es que el sector bovino es superioritario, es decir, estamos produciendo el 107%. Ahora vamos a pasar al cerdo. En el caso del cerdo vemos que la producción se ha incrementado en el 2.2% al pasar de 678 mil toneladas a 693 mil toneladas. En cambio, las exportaciones... Se han disminuido en el alrededor de 16.5% derivado a que se ha caído la demanda de China en virtud de que ha restablecido su producción este país. En el tema de importaciones, vemos que nuestras importaciones siguen creciendo en virtud de que el consumo aparente ha crecido en México en más del 12%, es decir, las importaciones han aumentado 18.3%. En el tema del precio promedio al, al productor en graja se ha incrementado en más del 19%, esto va a decir que se han incrementado los precios al productor de cerdo, desgraciadamente se han incrementado los precios de sus costos de materias primas que está impactando en su rentabilidad. En el caso del canal obrador vemos que el precio se ha incrementado en 6%. En el tema del índice de autosuficiencia alimentaria, vemos que en el caso del cerdo solamente estamos produciendo el 61%. En el caso del pollo, ¿qué estamos viendo en el, en el caso del pollo? Que se ha incrementado en una forma importante la producción 4% y en el tema de las exportaciones se han disminuido en una pequeña cantidad que casi no exportamos, pero la importación gracias a la producción vemos una disminución del 6.3% y en el consumo aparente, vemos que el consumo aparente ha crecido en el país 2% en virtud de que es la proteína mucho más barata y más accesible al consumidor. En los precios al productor, el precio vivo en graja, vemos que se ha incrementado 21%, el pollo entero 20% y lo que importamos de pollo ha aumentado en una cantidad menor 16.7%. En el tema de índice de autosuficiencia estamos produciendo el 79% del pollo que consumimos en el país. Estos son los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. <tose>